Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color como y a decimos, todo ¿verdad? A todo así es, así es. Gracias, bienvenidos, bienvenidos por estar con nosotros en este momento, en esta hora. Que nosotros, en lo particular, estamos bien contentos. Amén, amén. Y yo te lo vamos a explicar por qué estamos bien contentos. Voy a ponerse aquí una fotografía. Bueno, es una serie de fotografías que están ahí Ajá. metidas en un en, en, en conjunto de, de fotos. Así es. Y el tema de hoy es un agradecimiento. Un agra agradecimiento a nuestro Dios por esta razón. Fíjense nada más. 55 esa? aniversario. Así es. De matrimonio de esta mujer bella con gracias. este caballero hermoso. Precioso. <risa> Así es. Bueno, y si no lo digo bueno, yo. Pues, no, vos, ¿Quién gracias. más lo puede decir, verdad? Gracias al Señor por... Uh, uh, Amén. Que ha tenido cuidado de nosotros. Así es que imagínense que si seremos contentos. Aleluya. Es, es algo señor. que no se da seguido. Así es. Eso no, no se da... Eh, así de, de fácil y, y, y de tan sencillo. Así es. Lo, así lo decimos es. aquí nosotros muy, muy rápidamente. Y, y más en estos en esos tiempos, ¿verdad? este Ya, o sea, tiempos muy muy difíciles. Muy difíciles, pero este pues nosotros damos gracias a Dios porque hasta aquí Él ha sido con, con nosotros, nos ha guardado, nos ha cuidado. Y, y alabamos y glorificamos su nombre porque él es grande y poderoso. Amén. Entonces, Gracias bueno. hermano René. Eh, fíjate que esto es uno de los, de los puntos que queríamos ahorita tratar precisamente. René nos está diciendo tremendo ejemplo. Ay, qué lindo. Dios te bendiga hermano René. Ay, bendiciones. bendiciones A ti Mira, tu me, familia. No que me ponga chinito hombre. <risa> Alabado sea su nombre. Eh. <coughs> René es un, un hermanito de por allá, de El Salvador, pero viviendo aquí en el área. Eh, sí, así es. Y pues uh, él le sirve también al Señor a, ahí donde está. Amén. Este, así es, así es. Y, y, y es maravilloso como tanto él como su esposa también van en la, en la, en la misma brecha. Sí, sí, amén. Así Va, Vamos es. caminando juntos. Amén. Eh, él, allá donde está, en los, acá en lo que estamos haciendo. Pero eh, mi hermano René también eh, pues es un siervo de Dios. Amén, es un siervo del Señor. Entonces, eh, bendiciones es. para ti. Un fuerte abrazo, mi hermano. Eh, para ti, para tu esposa y tu familia. Les amamos en el amor del Señor, René. Amén, así es. Y bueno, vamos a continuar. Eh, espero que puedas estar un buen rato con nosotros, René. Así es. Eh, miren, esta foto... De esta muchacha guapa. Gracias. Es por lo que yo me enamoré. Porque yo estaba así. Y ella también, pues... <risa> bueno, pues estábamos que, jovencitos los dos. Pues, sí. Esas fotos son de cuando nosotros salimos de la escuela. Eh, la que va en los certificados que se nos da. Cuando tienen una, una carrera, ¿no? Una, mm, así una, es. Una, unas clases, ¿no? Ok. Uh -huh. Esta otra foto... Es cuando ya nos casamos. Lógico. Y ahí vamos saliendo <risa> de, del templo. Así es. Y esta muchachita que está aquí es una sobrinita, sobrinita. De, de, de Elida. Juani. Y, y ella ya tiene Janey. <risa> pues también sus señitos de casada. Sí, sí, claro. Claro, ya, ya está Sus papis ya, ya, ya fallecieron. Uh -huh. este, pero pues... Uh, eh, así es. Es, es, es hermoso cuando Podemos estar En, en Pues en esa comunión, en esa comunión. Como, como familia verdad así es. Y, y es bien linda esa niña Bueno, A niña así es. <ríe> La que bueno, era niña no Nuestra sobrinita Nuestra sí, sobrina querida este, Entonces um, Y esta foto De aquí Es la de los 50 años la de los 50 La de los cincuenta. Cinco años, hace cinco años. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Pues, pues sí, día a día. Se pasa se rápido, se, se pasa rápido, parece que ya fue. Y Ay, ahorita, ahorita es a como, a como somos en realidad, a los cincuenta y cinco años, después de, eh, pues de todos los años que hemos vivido. Así es, así es. Yo, yo soy de, de, del año pasado, de, de 1940. De ayer. De 1940. Sí, pues Octubre de... 24 de 1940. Así es. Y esta muñeca es Unos de ayudar. noviembre 5 de 1943, uh -huh. que en este fin de semana, pues, cumple ese año. <ríe> no sé nos este, eh, eh, casi pues juntos los, uh, los aniversarios. Uh -huh. este, bueno, 24, pues. 30 y 5 de, de, de noviembre. Uh -huh. 24 así de octubre, es. 30 de, de octubre y 5 de noviembre. No los escogimos así. No. El que metió la mano ahí en eso fue Mario, eh, Mario Musibáez, ya fallecido, uh -huh. eh, esposo de, de Conchita Hernández una amiga que tenemos también ahí en Facebook, y amiga desde de, de, de la infancia de la, de la escuela. Sí, de, de la niñez. Entonces, eh, yo vivía en Monterrey, mi esposa vivía en Reynosa, y pues para acomodar el, lo del salón, lo, lo de la iglesia y todo eso, Mario se encargó de esa situación, uh -huh. y dijo, no hay más que esa fecha, uh -huh. pues dale gas. sí. Sí. Y aquí estamos. Aquí estamos, así es. El Señor es grande y, y maravilloso. Él, él este, pues para, para Él dice que mil años es como un día y un día como mil años. Pues así que y, nosotros y, estamos. Y, como... y, en el, y en el Salmo 90 nos dice ahí en el 9 en adelante: dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Uh -huh. Y los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, pronto pasan y volamos, entonces, uh, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, dice en, el, en el verso 11 y 12. Y por eso queremos compartir eso, y pues me gustó el comentario de René, eh, tremendo ejemplo. Pues, hermano mm -hmm. René, eh, eh, esa es, es. La, la idea de que nosotros queremos ser un ejemplo para la gloria sí. de Dios con todas las personas que puedan estar con nosotros. Porque, bien, así es. porque sabemos perfectamente bien que esto ya cada vez se ve menos. Sí, sí. Eh, cada o sea, vez es menos, menos. Es Los tremendo. matrimonios ya no están durando tantos años en en, ese, en esos tiempos, eh, también está eh, eh, Emilio Madrigal, no sé si lo conozcas. Ah, sí, <ríe> mi hermano, ¿cómo que no? Hermano eh, chiquito. Gracias, Emilio, Dios te, te bendiga y te restaure pronto esa mano, que lo acaban de operar de, de su mano izquierda. ¿Y cómo le dicen eh, la familia? Menel de Paulita. Sí. El de Paulita y Emilio. De Paulita y Emilio. <risa> así es, así es. Es mi cuñado, hermano aquí de. Es de bien, mi bien travieso, mi hermano. Tiene muy bonito carácter. <risa> él, él siempre. Y, y fíjate es... que, que, que se recuerda a él que hace 55 años ajá. lo vimos en la capital de México. Oh, sí. Cuando andábamos en nuestro viaje de bodas. Ajá, ajá. Porque él estaba en, en estaba, un internado. Estaba, estaba, estaba estudiando, eh, sí. El, para el ministerio. El ministerio, sí. Entonces, allá le tocó estar, porque no fue a la boda, pero nosotros fuimos, a, fuimos a, verlo. a la capital de, de, de México, pues allá lo, lo, lo saludamos. Sí. Este. Así es. <ríe> qué, qué tremendo. Me, me recuerdo, me recuerdo... Eh, y platicando aquí en casa no, este, un día con él, eh, recordando que habíamos estado con él allá en México. Uh -huh. Sí, sí. Dijo, oye, aquí no se fuma. Sí, porque en aquel entonces pues tú fumabas. Y yo yo ¿sí? fumaba. Y, y, y, y quería aprender un cigarro. Dijo, no, no, un cigarro. Aquí, aquí no se y fuma. Dice, no, ah, bueno, no. <risa> <risa> aquí no. Ajá, dice, bueno, bueno, entonces, pues entonces no, respetamos. Pues sí. Entonces, ese es el, el, el punto, ¿verdad?, de que, pues, qué que, que hermoso es cuando eh, podemos estar en, en, en pues esa... En, en, es, en esa comunión, en es, con esa eh, comunión, con, sí. convivencia, sí, unos con otros, eh, en familia y, y, y amistades y, y, y todo. Y, y fíjate, René, pues, ya va trasito de nosotros, él ya lleva 21 años de casado. Sí, gloria a Dios. Ahí te unos cuantos, Dios te cuantos bendiga, más, ¿no? Rene, Dios te bendiga y sigue adelante, y sigue adelante. Y que el Señor les permita Señor cumplir permita. muchos, pero muchos, muchos, Así muchos años es. más de, de, de matrimonio, René. Así es. Porque es, es hermoso, es, es hermoso. Muy bonito. Este, Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Y bueno, pues vamos a, a continuar. Y, ¿Y ahora estamos leyendo un, sí. un, ¿hay un salmo? Bueno, el, el, el, a, a mí me, me, me llena, me, me gusta mucho el, el salmo 103 porque habla precisamente de, de que bendice, de bendice, de bendecir. Bendice uh -huh. alma mía a Jehová dice y bendiga todo mi ser su santo nombre. dice Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Amén. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es de que, eh, eh, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor? Porque Él, él ha sido con nosotros. Él nos ha guardado, nos ha cuidado nos nos ha dado una, una familia, nos ha dado eh, cuatro hijos nos, eh, los hijos nos han dado ya siete nietos y pues alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque Él ha sido con nosotros Amén, eh, así es este entonces pues estamos contentos, estamos felices eh, obviamente por eso es un, un sí. agradecimiento hoy a, a nuestro es, Dios amén, amén. por pues por todos estos años que, que hemos vivido juntos. Que él ha sido, él eh, ha sido con nosotros, claro. Eh, imagínense cuando nosotros salimos de la escuela, eh, tú tenías 17 años, ¿verdad? Eh? Más o menos. Iba, sí, iba a cumplir apenas. 17, 17 años. Sí, 16 y algo. Este, eh, yo ahí uh -huh. tenía 21, 20. Como 20 años. Sí, 20. 20 como 20, 20 años tenía. Entonces, mm -hmm. ¿cómo se pasan esos años? ¿no? Pues por eso te <risa> <risa> Por eso te digo que cómo se va el, el tiempo volando. Sí. Eh, tomamos la decisión un día, después de cerca de los siete años de estar de novios. Yo viviendo en Monterrey ya porque salimos de la escuela y e inmediatamente nosotros nos fuimos a Monterrey. Entonces, Todas no, las no, familias no, toda se fueron la familia. a vivir allá. Uh -huh. y la, la estaba dejando sola, se imaginan, así con esa guapura que tenía. Y, y yo irme a Monterrey y quedarse ahí donde había tanto hijo feo. No, <risa> pero bueno, no. el señor la guardó. Y pues sí, hoy sí, me recuerdo de esos viajes que, que, que me daban en el autobús, porque pues en ese entonces no, no tenía yo carro como sí, para viajar. No, no, no, y en aquellos Uy. años era, era un desastre las carreteras. No, hombre, no, qué barro. No. Y yo que estaba en construcción la carretera no, en aquellos que... años, no, no, no, no, no, no, no. Ay, ni me acuerdo. <risa> no, acordaron. ya ni te acuerdas, ni te acuerdas. Eh, no, no hace que me arrepiento. <risa> No, no, no. No, hombre, qué bárbaro. Eh, era era tremendo viajar en aquellos años. Este, pero bueno, bendito sea el Señor porque el Señor nos permitió casarnos Así y nos vivir a Monterrey. Allá nacieron los tres varones que, que tenemos, eh, eh, Rafael Eduardo, José y, y, y René, René Omar. Uh -huh. Un tocayo tuyo, eh, René. Sí. Este, entonces, vino, ya... mi hija venía en camino. Eh, cuando nos regresamos a Reynosa, ya habían pasado algunos años, uh -huh. ya venía embarazada de la hija. Así o sea, es. es mitad Nuevo León, o sea, mitad <risa> Monterrey, y mitad Reynosa. Porque ya en Reynosa ya vino a abrir sus ojitos ahí. Ajá. Y, y son cosas de, de la vida muy, muy bonitas que Imagínense lo que, vamos a ver, lo que podríamos comentar en 55 años más 7 de novios. Ya uh -huh, uh -huh. qué te acuerdas tú? No, pues oh. uh, no, no. no acabamos. No acabamos, no, no, no acabamos. Pues no, no, no empieces entonces. No, no acabamos, no este, acabamos. Son, son muchas cosas las que hemos vivido, eh, por las que hemos pasado. Muchas etapas. Eh, es, es simple y sencillamente es increíble. Eh, pero ha sido bonita la experiencia eh, los hermanos que nos conocen eh, uh -huh. dentro de lo que nos dicen eh, eh, algunos de, de los hermanos que, eh, que conocemos eh, uh -huh. como el hermano Aguillón eh, cuando cuando Puso el algo ahí en, en, en, en, la, en la página cuando... Eh, déjame ver si lo puedo ver aquí. Eh, porque queremos agradecer a todas las personas que, que sí, nos sí. han escrito. Sí, agradecemos a todos, a todos los es, que han, eh, nos han saludado y han enviado felicitaciones. Muchas gracias, eh, mil gracias a todos, a todos eh, por hacerlo. Sí, ¿por qué? Porque es, es muy bonito... Eh, uh -huh. hay, hay dos dos pastores que, que amamos mucho ¿no? el hermano rubio, ¿El hermano rubio? Eh, uh -huh. y, a, y a su esposa verdad uh -huh. Mari. hermana Mari. Eh, uh -huh. siempre nos han dicho verdad que qué pareja eh, pareja hemos sido sí, sí, ¿no? sí. este que, pues, que el testimonio uh -huh. y el hermano guillón eh, también él pues uh, un siervo de Dios de muchos años de muchos años, sí eh, pues siempre nos ha siempre nos ha admirado y, y, y me, me dijo unas palabras en, en los comentarios no, más que no, no, no, no, no quiero perder tiempo ahorita con eso de estar buscándolo sí, sí. Eh, una pareja ejemplar sí, eh, que... sí, nos dan unas palabras bonitas ahí están abajo ahí sí, en, sí. En, en, en, la, en la información le agrade agradecemos Dios. al hermano Aguillón eh, su y, cariño, su amor y, para con nosotros y alguien que, que nos hace falta ahora se nos acaba de ir no hace mucho tiempo el hermano Pedro Javier, Pedro Javier, eh, Pedro Javier y el hermano eh, Noé Torres también y bueno, ah, sí. Mar Marisela este uh -huh. eh, una grande amiga y grande hermana preciosa esposa del hermano Noé Así llamamos es. Y, y bueno convivimos mucho con ellos y, uh -huh. y, y escuchábamos uh, uh, uh, la predicación de un, de un hermano este, no sé cuántos lo podrán conocer a Ramón González es un cantante ya, ya de años eh, de Saltillo de Saltillo eh, cantarranchero eh, y, y Dentro de su comentario que hacía ayer que estaba ministrado y con el hermano Daniel Guerra, Así eh, es. comentaba él que ya lleva doscientos y pico de personas que, que con... están dentro del ministerio ¿Qué él conoce, o, o, sí, ¿conoce que, que han estado dentro del ministerio que ya han fallecido por las razones del, del COVID principalmente. Uh -huh. Entonces, imagínese, imagínese, mi amado, mi amada. ¿Cuántas personas han fallecido? Acaba de fallecer o, o, otro hermano que uh, queremos mucho. Eh, la última vez que lo vimos fue en un viaje que hicimos a Houston. Eh, uh -huh. Y pues uh, fuimos a comer con él y con Tomás Villarreal. Hermano Tomás. Este, y el hermano Rodrigo Villarreal. Rodrigo, pues, Rodrigo, este, Rodrigo Villarreal. Fue el que, el que nos... falleció. De, pues acaba de, de, por el problema del COVID. De dejar. Entonces, ¿cuántos se han ido? Uf. Uf. Un montón de gente. Sí, sí, este. Conocidos y desconocidos, pues una sí. infinidad de, de personas que claro. ya han pues perdido la vida. Entonces, ¿cómo nos estar agradecidos nosotros, ¿verdad?, con Dios? Por todos amén, estos amén. años de, de matrimonio, de vida. Sí, amén, amén. Ya uh, mi esposa pues, esta semana ya eh, cumple sus primeros 78 años. siete ocho nada no, más. No. Y yo <risa> acabo de cumplir los 81, mis primeros 81 años. Ajá. Entonces, ajá. y aquí estamos. Así, gracias a Dios, gracias a Y haciendo este trabajo. Amén, amén, de, así De quería compartir siempre con ustedes, mis, mis amados que nos ven y nos escuchan, eh, que... Lo menos que queremos ser es de ayuda y ser de bendición. Y si podemos ser ejemplo, queremos sí, ser amén, el mejor amén. ejemplo posible. ¿Fácil? No, no, no es fácil. No es fácil. Uh -huh. Pero lo que tratamos de hacer, lo queremos hacer con, pues con todo el corazón. Amén. Así eh, es. Para entregárselo a la gente. Y por eso estamos aquí, queriéndole servir al Señor y y queremos hacer todavía mucho más. Así y por eso es. queremos orar ahorita en un momentito más. Así es. Pidiéndole al Señor que todas las personas que nos bendigan, perdón, que, que nos vean, que nos vean, sea, puedan ser bendecidos de parte Amén. del Altísimo. Y que podamos ser un buen ejemplo para ellos. Amén. Es que es es, es algo bien, bien bonito estar en, en, en el Señor, porque eh, es su amor. Es grande, es infinito y, y Él quiere lo mejor para, para nosotros, ¿verdad? Este, sus hijos, para la humanidad. Entonces, por ejemplo, el, el, el Salmo, el, perdón, Proverbios 4 nos habla este, de los beneficios de la sabiduría. Y en el 4.1 en la verdad, dice, oí dijo la enseñanza de un padre. Dice, y estad atentos para que conozcáis cordura, que pues hace mucha falta esa cordura. Porque os doy buena enseñanza No desamparéis mi ley No desamparéis mi ley Dice porque yo también Fui hijo de mi padre uh -huh. Delicado y único Delante de mi madre Y él me enseñaba Y me decía Retenga tu corazón mis razones Y guarda mis mandamientos Y vivirás Amén Precioso adquiere sabiduría Adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Uh -huh. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todo, tus posesiones adquiere inteligencia. Inteligencia, es bien importante. Ahora, ¿por qué la sabiduría? Porque tú, yo y todos nosotros, los que nos están viendo y los que no nos están viendo, y todo el mundo requerimos de lo mismo. Así es. Hay seis cosas que aborrece Jehová. Uh -huh. Y siete abomina su alma. Sí. Los ojos altivos. Uh -huh. Ojo, ¿eh? Con los, los ojos, ojos altivos. altivos. La lengua mentirosa. Uh -huh. Y como hay mentiras el día de hoy, y lo más triste es cuando son de personalidades que están frente a un pueblo. Sí, sí. O ante así, un público. Así es. O ante su propia familia. Uh -huh. Ok. Entonces, la lengua mentirosa, eso es abominación para con el señor, las manos que derraman sangre que derrama inocente. Sangre. Sí, así es. El corazón que maquina pensamientos cínicos, uh -huh. los pies... Presuroso para correr al mal, uh -huh. de eso de todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. El testigo falso que habla mentiras uh -huh. y el que siembra discordia entre los hermanos. Uh -huh. que, que, que tremendo, verdad, que no, no, nos dice esto el señor. Y así es por eso es, que queremos es. una vida más saludable espiritualmente. Amén, amén. Y todo esto se puede lograr con mayor facilidad, cuando estamos en el Señor. Amén. Así es. Cuando nos podemos esforzar, vamos a llamarlo de esta manera, buscando de Dios. Buscando, buscando Y que Él sea nuestra es. guía, que Él sea quien nos vaya dirigiendo. Que, que él nos acompañe. nos, nos, nos dé la ¿Sí? luz en el camino por donde estamos transitando. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo cinco. Y, y, y lumbre para mi mí camino. Amén. amén. Okay, ento, entonces esto es lo hermoso, mi amado, mi amada. De que, qué hermoso es que, que nosotros podamos tener esa correlación con Dios. Dios, nosotros, nosotros con Dios. Amén, amén. Que, que podamos entender quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Para que tengamos esa armonía completa con Dios. Amén, aleluya. Que esto no amén. es religión. Lo hemos dicho muchas veces en los videos anteriores a, a este. Nosotros no predicamos religión. No. Predicamos relación personal con Dios. Amén, amén, así es, amén. Porque la religión la tiene mucha gente. Sí, sí. Hay mucha así gente es. que es religiosa. Eh, cuando yo veo algunos mensajes, por ejemplo, de, la, de, de las noticias, eh, cómo mm. viven mucha gente... En países de allá, de Medio Oriente, de por allá, eh, en la India y en otras partes de, de, del mundo. Sí. Con tantos dioses que, que tienen, uh -huh. ¿cómo a, a, ven a la mujer que las traen hasta tapada hasta los ojos, hombre? Sí, Y hay muchas cosas que, que no las entendemos nosotros. Tenemos otra cultura. Tenemos otra sí, enseñanza. Sí. Pero también hay mucha cuestión religiosa en, en, en, este, en sí, este mundo. Sí, hay, hay mucho, mucho. Y, y la, la adoración a, hacia uh -huh. las mismas imágenes y, y figuras que se hacen, que el hombre las hace. El hombre las hace. Y, y esto me recuerda cuando Moisés subió las tablas de la ley. Uh -huh, uh -huh. Y cuando digo subió, eh, que subió a la montaña. Subió a la montaña. Uh -huh. Y cuando baja, y baja porque le dice el Señor: Oye, este pueblo ya se ya, ya está descomponiéndose. Sí, sí. sí, sí. Ve porque andan allá. Cuando Así llega a Moisés ahí con el pueblo que, que estaba esperándolo, uh -huh. ¿con qué se encuentra? Que habían hecho un becerro, un becerro de oro. de oro, sí. Y lo estaban adorando. Cuando ¿sabes? Dios les había dado mantenimiento todos los años que habían andado en el, en el desierto. Todos los años. Que los pasó en seco cuando pasaron el, el, el, el, el mar. El mar rojo. El mar rojo. Y, y no se daban cuenta que el becerro de oro no había hecho nada y los había estado alimentando eh, cuando andaban en, en el desierto. Así es. Que ni aún sus calzados se les acabaron, ni su ropa. Sin nada. Todo, todo, todo. Y a veces no nos damos cuenta. Y nos pasa como ese pueblo de, de, de Israel, cuando salieron de Egipto, que salieron de la esclavitud, y como que no se daban cuenta. No se dieron cuenta. Sí, no y hay tanta cuenta. gente ahorita que todavía no se puede dar cuenta que estamos como cuando se está en Egipto cuando sí. cuando se está en la esclavitud uh -huh, uh -huh. porque porque está en la esclavitud de, de las drogas eh, del alcohol eh, de cuestiones eh, pues de, por demás sexuales sí, y cosas sí, por sí, el pornografía, estilo sí, pornografía sí. Eh, y cuántas cosas más ahora los tiempos han cambiado sí han cambiado pero Dios uh -huh. no ha cambiado él no. sigue siendo el mismo Amén, así eres es. el mismo de ayer, de hoy y, y por los siglos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender a Dios. Sí, amén, amén, así es. Conocer a Dios. Y Él va a enderezar nuestras vidas. Aleluya. Cuando conozcamos bien profundamente a Dios, no tendríamos que andar haciendo muchas cosas que se hacen. Así es, así es, definitivamente. No habría ya motivos de feminismo. O, o de eh, igualdad de género y de cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el Señor lo que diseñó desde un principio así es, creó a, así es. al hombre y a la mujer. Él amén, dijo, amén. Oh, así, procrean uh -huh. y llenen la tierra. Uh -huh. Pero ¿qué, qué pasa? Por eso cuando ya... Eh, el Señor se, se, se disgusta de, de cómo estaba viviendo el pueblo en aquellos años. Le tuvo que decir a Noé, prepárate un arca porque este pueblo de Plano no no, no entiende. No entiende. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Pues eso que estamos comentando, que, que, que estaban en los vicios, estaban en así los placeres, es. estaban en, en, en, en esa eh, de distancia de Dios uh -huh, uh -huh. Que, que no les permitía vivir la vida espiritual. Uh -huh. mm, así es. Entonces, ¿qué, ¿qué tuvo que pasar? Pues, lo que comenta la escritura, vino el diluvio. Sí. Pero, pasado otro tiempo, ¿qué pasó? Uh -huh. Pues lo de Sodoma y Gomorra. Sí. Otra vez la maldad, otra vez, o sea, se volvió a multiplicar la gente, y otra vez las cuestiones sexuales, las, todo, todo, todo, todo lo, lo que había... En aquellos años que todavía no, no existía la televisión, ni, ni, ni la ni, bueno, nada de lo que ni la prensa, que... ni nada de esas cosas. Okay. Así es. Y otra vez, el, el, el pueblo uh -huh. volvió a caer Obvio. en el pecado de una manera grande, tremenda. Y ahorita, y mis hoy, amados, estamos está. pasando por una etapa en el y que, que quiere está. pasar lo mismo. Yo creo que ya peor que Sodoma y Gomorra. Está, está, está tremendo. ¿Por qué? Peor. Porque las leyes están dando permisos para hacer una nueva Sodoma y Gomorra. Sí. No, no, no. no, no está. Hombre con hombre, mujer con mujer, eh, eh, toda perversidad sexual y, y alcohol, eh, drogas. y. Toda la maldad. Y todo lo que usted quiere y, y, y guste. Entonces. Dios no está en, a favor de nada de eso. ¿Por qué? Porque un día. Eso es lo más tremendo. Sí. Y es lo que no nos damos cuenta. Uh -huh. Y es lo que queremos decirles a ustedes. Va a haber un día. En que el Señor va a venir por su pueblo. Y el que no está preparado. Se va a quedar. Así es. Y no estamos muy lejos. Pero déjenme decirles algo. Ahí en Juan, uh -huh. Juan 14, eh, aquí para lo de, de, de la escritura. En Juan 14 nos da o, o una señal muy buena el, el, el Señor. Uh -huh. Y, y, y es tremendo, mi amado, mi amada, y por eso lo queremos compartir. Dice así en Juan 14, y voy a leer del verso 1 en, en adelante: No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Uh -huh. Creer en Dios, creer también en mí. También en mí. Car Jesús ahí. Así es, amén. Dice, en la casa de mi padre, uh -huh. escuche bien esto, porque esto es bien, bien, bien importante. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Amén, así es. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Como diciendo, le estoy diciendo la gran verdad. La gran verdad, amén, así es. Y se lo estaba diciendo a los discípulos cuando estaban con ellos, en ese momento. Uh -huh. <coughs> sí, si eso fuera diferente, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar. Entonces dice, "Voy pues a preparar lugar para vosotros." Amén. Les está diciendo a ellos. Les está diciendo a ellos así es. Y no solamente a ellos, sino a todos los que íbamos a creer sí. por el mensaje de ellos, Amén. A que toda es la lo humanidad. que en, en las sagradas escrituras. Para toda la humanidad. ok Uh -huh. preparar un lugar para vosotros y, ¿Y si me, si me puedes y os prepara el lugar uh -huh. vendré, vendré, otra vez, vez. vendré otra vez vendré otra vez y os tomaré a mí mismo y eso es bien importante lo que acaba de mencionar mencionarte mi esposa y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy pues vosotros también, también estéis, estéis. Amén. Así es. entonces quiere es decir que nosotros estamos llamados por parte de Dios a través del Señor Jesucristo, a que hay un lugar especial amén, que no es, se aquí amén, a la tierra. Amén. ¿Dónde es? No me lo pregunte porque no lo sé, pero eh, allá donde está la ciudad de Dios, uh -huh. la que Él construyó. Uh -huh. Así como se ha construido todo el universo, ¿qué, qué, qué problema tendría Dios para hacerlo en cualquier lugar? Claro. Claro. Y ahorita por más eh, cohetes que mandan al, al, al, al, al infinito al y espacio, por me, mejores telescopios que luna, haya, jamás, ¿no? nadie va a saber dónde está ese lugar porque Dios lo tiene reservado para, claro. para su pueblo. Así es, amén, amén, así es. O sea, nadie va a ver, ah, mira, allá está, allá, allá está Dios. Allá está. No, no, no, no, no. Dios tiene reservado su lugar. Y el momento que, cuando alguien quiera ya tomarle uh -huh. con la... Eh, de esos instrumentos modernos que existen. Uh -huh. Es que ya se llegó la hora sí. de que Jesús yeah. venga por su pueblo. Yeah. Así es. Y hay de aquellos que quizás pudieran localizarlo. Uh -huh. ¿Dónde está? Algunos son de los que se van a quedar. Sí. Y pues en, en, en, en el 6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Exacto. Sino por mí. Ese es el, el, el gran evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad, para ti, para mí, para todo el mundo que lo qui quiera creer. Porque ese es de, de creer. Si no lo puedes es creer, eso. pues no es para ti. Uh -huh. Pero hay de ti si no así lo puedes es, creer. así es hay, hay de ti. ¿Por qué? Porque te puedes tener el problema de que te vas a quedar. Sí. Te vas a quedar. Y, y es, por eso estamos aquí, mi, mi amado, mi amada. Y yo estoy contentísimo con Dios. Amén, amén. Porque Dios utilizó a esa mujer. Amén, amén. Así es. Cuando ella, un día que sí. estaba en casa, se Sentí. puso a orar, ella quería que sus hijos fueran al templo porque sentía la, la necesidad, pero quería que yo la llevara. Uh -huh. Así pero yo no, yo no entendía esto. Sí, no, y, ahí, y ahí fue donde yo me, me puse a orar porque pues como no conocía del Señor no, no podías entender. Pero el Señor ya me empezó a hablar y empecé a orar y, y a confiar en Él y, y, y confiar y confiar y orar y orar. Y el Señor fue eh, el, el que empezó a hacer la obra como yo se lo pedí. Le dije, Señor, yo no quiero, yo no quiero empujarlo, yo no quiero decirle nada, solo tú puedes hacerlo. Y, y confié y confié y el Señor eh, lo hizo, lo hizo. Y, y, y quiero recordar nuevamente al hermano Pedro Javier. Sí, al hermano, hermano Pedro. Yo en ese tiempo tenía una herrería. Hacíamos puertas, ventanas y rejas y barandales y un montón de cosas. Y estaba yo en la oficina de un arquitecto que estaba enfrente del templo. El arquitecto Mirabete, Se pidió o se pidió este hombre. Uh -huh. Y Salgo yo de la oficina y veo porque en mero enfrente, en mero enfrente de, de, de la puerta estaba eh, ahí Pedro Javier. Era un, un lunes en la tarde, creo. Yo ¿Qué, Pedro, ¿Qué, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues, estoy esperando a mi esposa, está aquí en una reunión de mujeres. Oh. Ok. Desde, yo, yo he venido aquí, pues muchas veces aquí a las la oficinas del arquitecto, le digo, y eh, algunas ocasiones sí. he venido en la tarde, que, que uh, ya, ya, desde ya a, a, anocheciendo, oye, a veces los oigo que canta muy bonito, eh, y me he querido asomar, pero pues digo, no, se va a Dios, que se trata aquí este asunto. <risa> este, ¿Qué cosa? ¿verdad? Y ya tal, pues, pues no, no no, entraba. Si ese día no me encuentro ya Pedro, Quizás otro día, tiene que ser. Sí, sí. Pero sí, ese sí. día. Dice, oye, pues te, te invito, hombre. Ven. Y yo le hago la pregunta. Nada más para que vea hasta dónde está el desconocimiento. Oye, ¿puedo traer a, a, a, a mi esposa y, yo, y a mis hijos? Claro, por supuesto. Pues, <risa> <risa> Vengan. Y les voy a, a, a, a... Bueno, ella les va a platicar más bien. Cómo Dios le premia a ella, esa es una señal. Cómo Dios premió sí, a ella, mucho. el hecho de que yo la llevé a ese templo ese domingo en particular. Así es, así así pasó. Fuimos este, a, primeramente fue un, un, un jueves, sí. un jueves fuimos al servicio y pues yo bien contenta agradecida con el señor, no le expresaba a él nada, pero yo con el señor estaba contenta porque ya, ya él estaba este, concediéndome lo que yo le había pedido entonces, este, toca de que para el, el siguiente, el domingo que seguía, de esta misma semana este, se celebraba el, el día de las madres y bueno, pues fuimos todos, muy bonitos, estaba el templo lleno y, y este y en ese entonces no sé si todavía lo hagan este los jóvenes eh, celebraban eh, perdón te, tenían este uh, por costumbre eh, eh, pues entregar unos regalitos a, a, a las mamás pues que a la más joven a la que tenía más hijos y a a la, más anciana a la más ancianita y, y bueno pues entonces ese día este eh, eh, el señor permitió que ese día fuera yo la más la más joven este y, y me entregaron un, un, un regalito y, y bueno, pues yo le daba gracias al Señor porque él, él me había permitido estar ya en el templo y no solamente eso, sino que hasta me estaban premiando y pues alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Le daba gracias porque él es bueno y su misericordia es grande y bien Amén. contenta yo porque eh, el Señor es grande y maravilloso. Ya de ahí en adelante empezamos a asistir eh, con regularidad al, al templo y, y pues contentos todos. Y pues eh, ya el Señor ahí fue fue hablando, hablando, hablando y, y a ti también, este poco a poco. Entonces ya como al año ya de estar yendo, hiciste una decisión uh, ante el Señor que pasaste adelante y entregaste uh -huh. ahí este, tu vida Señor y ya el Señor empezó a hacer los, los cambios más y más y más es, es un, un proceso entonces este pues alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque solamente Él lo puede hacer Amén solamente y es Él nuestro puede agradecimiento así es. Eh, y ya, ya se fueron 42 minutos y medio sí pero es que cuando hay gozo cuando hay alegría, cuando hay amén. felicidad sí, amén, amén no puedo uno parar de estar comentando, de estar, de estar eh, platicando con ustedes. Pues lo que Dios así ha hecho es. en nuestras vidas. Son 55 sí. años, ¿eh? Así es, así 55 es. 55 años. Más los que vivimos de novios, esta mujer y yo. Uh -huh. Y es, es de increíble prácticamente así. Porque uh -huh. la sigo queriendo. <risa> Pues yo creo que más, ¿no? Pues, <risa> pues imagínate tanto tiempo, qué barbaridad. No sabemos, Han pasado no los años menos, y los kilos de edad, pero hasta aquí, Jehová nos ha acompañado. Amén, Amén. así es. Entonces, Dios ha sido con nosotros. ¿Estamos contentos? Por supuesto. Que Amén, sí. claro que sí. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios porque Él es grande y maravilloso. Entonces, mi amado, mi amada, quiero que pases por la misma experiencia que nosotros. Aleluya. Ya si has pasado por problemas, pues que sea uno empezar. Con la misma, obviamente, no, no vas a empezar con otra. No, no, no. Y, <risa> no, no, y, no, no, y renueven, no. renueven, renueven, renueven, así renueven. Sí, eso, sí. Que haya, haya un cambio en sus vidas. Amén. Así Acérquense a, al Señor. Es la mejor opción que pueden tener. Y permitan que Dios bendiga sus vidas. Amén. Aleluya. Y con esto cerramos porque Así es, es eh, una oración para que. Vamos a orar. Nos vamos a tomar aquí de la mano. Aleluya. Para poderle pedir al Señor. Por ti, mi amada. Por ti, mi amado. Que estás viendo y escuchando esto. Y que Dios toque tu vida. La cambia y la transforma si es necesario. Aleluya. Y si ya estás en el camino del Señor, pues que, que sigas adelante y que tú puedas ser también una antorcha encendida Aleluya. para alumbrar el camino de otros. Alabado y glorificado. Padre, la adoramos, nombre. la bendecimos. Gracias, Padre Honramos santo. y glorificamos su santo nombre. Gracias, Señor, por su grande amor. Cómo no darle gracias, mi Dios. Padre. Gracias, por esta mujer padre. que la conocí, jovencita, gracias, Señor. señor. Cuando los dos éramos jóvenes en aquí. años. Gracias, Señor. Porque usted nos ha guardado, nos ha cuidado, Pero pudimos señor. contraer el matrimonio. Gracias, y ya han pasado gracias, 55 señor. años, Señor. Sí, Señor. Gracias, y Padre Santo. Señor. Bendito. Y ahora juntos señor. estamos aquí compartiendo gracias, su palabra, Señor. Sí, Señor. Glorifico Pero queremos sea, que cualquier señor. persona que nos esté viendo en cualquier parte del mundo Santo donde nos puedan Santo estar viendo. Cristo. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Que usted toque sus vidas. Toque, toque vidas, toque. Las cambie, las transforme, las santifique. Sí, Señor. Y que sean bien entregadas, Señor, sí, a señor. su obra. Para que un día juntos podamos sí, estar Cristo. en esos lugares sí, celestiales señor. que mi Señor Jesús está sí, señor. preparando para, para su pueblo. Bendiga todos los matrimonios, Señor. Y Padre Santo, que sí, cada matrimonio Cristo, que hay, sí, y ca cada matrimonio que se va a forjar apenas, sí, señor. que usted les sí, dé la sabiduría para vivir Ay, una vida padre. santa sí, señor. y piadosa delante de usted, mi Señor. Así sea, Padre. Bendiga, pues, a los que nos sí, permitan sí, ver sí, sí. Sí, señor. este video. Bendiga grandemente. Y el que, que lo puedan compartir, familias, Señor. A todas las familias que estén viendo y escuchando. Para que usted, Señor, este premie sus padre. vidas. Sí, Señor. Y los haga crecer espiritualmente. Sí, mi Para Cristo. la gloria de su nombre. Sí, Señor. En Cristo Jesús, en Señor. Cristo Jesús. Alabado sea el señor gracias, Aleluya. Padre. Gracias, Aleluya. Señor. Gracias, Señor. Eh, pues les damos gracias. Así Muchas es. gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mil bendiciones para todos y gracias a todas las personitas que, que nos hicieron llegar saludos y felicitaciones. Les amamos en el amor del Señor. Reciban un fuerte abrazo. Nuestro amor, nuestro cariño en el amor de Cristo Jesús y bendiciones para todos y cada Amén. uno de ustedes. Y aquí decimos hoy.oramos.gmail.com Hoy, .oramos .gmail .com. hoy punto oramos arroba gmail punto com uh -huh. menos, escríbanos ¿sí? necesitas que oremos por ti o quieres platicarnos algo escríbenos así es o bien ahí, mándanos ahí, un mensaje vez, de, de, de por ejemplo aquí en facebook pues, a, a través de, de, de ahí está de, la información de, de ahí donde se ponen los mensajes Mándanos un mensaje y trataremos de comunicar contigo. Y Gracias. si es en YouTube o, o en otras plataformas esas en las que estamos componiendo los videos, en alguna forma tú nos puedes escribir. Puedes escribir mi correo. Así es. hoy.oramos.gmail.com Y comparte Así este es. video. Y suscríbete. Gracias, René. Gracias, René Trejo por estar con nosotros y a Emilio también mi hermano, gracias Emilio recibe un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te recuperes pronto de tu operación, bendiciones para todos ok pues eh, eh, les damos gracias a Dios y a ustedes que nos están acompañando hay ahí personas todavía conectadas así que les agradecemos muchísimo su, su presencia aquí y gracias, gracias al Señor por sus vidas. Les amamos, les queremos. Y lo Amén, menos que podemos es. hacer es seguir orando por ustedes. Amén, así es. Bendiciones, Dios mis les amados. Dios los bendiga a todos.